Hola, en este video le voy a enseñar a cómo imprimir desde LibreDT. Primero seleccionamos la empresa. Luego seleccionamos el root en la parte superior derecha y vamos a modificar empresa. Ahora seleccionamos facturación. Nos dirigimos a la versión impresa del DT. Y en la sección impresa... Directa, seleccionamos Elegir Impresión usando PDF o SS Post. Guardamos el cambio y damos a aceptar. Ahora, para el caso de este video, vamos a explorar documentos. Seleccionamos un documento. Hacemos clic en Imprimir. Seleccionamos PDF Cotización y nos dirá que debemos instalar la aplicación, para esto hacemos clic en más información en el siguiente enlace, el cual nos abrirá una nueva pestaña nos deslizamos hasta el final y hacemos clic en instalador para windows, esto nos descargará la aplicación una vez descargada hacemos clic en el ejecutable Damos en ejecutar, instalar para todos los usuarios, aceptamos el acuerdo y damos en siguiente. Nuevamente damos en siguiente, siguiente y damos en instalar. Una vez finalizada la instalación, minimizamos el navegador. y hacemos doble clic en la aplicación esta tomará por defecto la impresora que tenemos determinada en nuestro sistema ahora volvemos al navegador volvemos al LibreDT, damos en OK ahora hacemos clic en imprimir seleccionamos PDF cotización y nuestro documento se imprimirá Ahora les voy a enseñar a utilizar una impresora POS en red. Para esto minimizamos el navegador. Cerramos nuestra aplicación. Hacemos doble clic sobre el icono de la aplicación. Nos vamos a propiedades. Y en la sección de destino. Nos posicionamos al final. espacio Y escribimos guión, guión. Printer. Guión bajo. Type. Igual. Abrimos comillas. Y escribimos Network. Cerramos comillas. Damos un espacio. Guión guión. Printer. Free. Igual. Y escribimos la IP de nuestra impresora. Ahora damos en aplicar, aceptar, ahora abrimos nuestra aplicación, en donde nos indicará que estará funcionando en red con nuestra impresora, minimizamos. Abrimos el navegador, damos en imprimir, seleccionamos SS Post, cotización y nuestro documento saldrá por la impresora.